Eh, tenemos nuestro invitado central, nuestro amigo Francis de León, quien es el secretario del Colegio Dominicano de Periodistas, de la filial de la provincia Duarte. Así que, eh, Veloz y Raquel, eh, buenas tardes a ustedes nuevamente y buenas tardes a nuestro amigo Francis. Qué bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, buenas tardes a todos los amigos televidentes y muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y darnos la participación de podernos dirigir tanto a los compañeros periodistas como también a la población en general. Saludos Raquel, saludos a, a los demás. Raquel es periodista, claro que pertenece sí, una también. Una gran amiga, compañera eh. de estudio. Ah, qué bueno. Eh, Francis, eh, en estos momentos vuelve al tapete un tema que ya viene desde mucho tiempo, de quejas que hace tanto el Colegio Dominicano de Periodistas, principalmente en esta filial del Nordeste, como también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, porque eh, han denunciado que están siendo usurpados por personas que no son periodistas, que no pertenecen al sindicato, que no trabajan en ningún medio. Y, por ejemplo, ahora en la situación de toque de queda, en medio de este estado de emergencia, eh, salen en caravana con las policías a hacer grabaciones y muchas veces lo que andan es pendenciando y andan, como decimos en buen dominicano, en coro. Eh, entonces, debido a esta situación, nosotros hemos entendido como medio, eh, de que debe de haber un acercamiento entre muchos jóvenes que sí están haciendo el trabajo de, de como trabajadores de la prensa eh, y que deberían de estar afiliados. Entonces vemos que quizás no, no ha visto una nueva un nuevo acercamiento para esta nueva generación de trabajadores de la prensa que deberían de estar afiliados y que, y, y, y que tienen el mérito aunque otros quizás deberían de, de no ser afiliados porque realmente no pertenecen a ningún medio. Sí, mira, qué bueno eh, que tú eh, toques este tema. Es una de las preocupaciones que nosotros, como tú bien dices, desde siempre, tanto el colegio como el sindicato, hemos estado siempre enfrentando eh, en el ejercicio de los periodistas. Nosotros aquí, en, en una ocasión me tocó una persona de, de, de San Martín, que andaba con un carnet de prensa, andaba y cuando lo agarraron preso en un acto, con la mano en la masa como se dice, pues ya tenía gente que tenía como cinco fichas. Entonces nosotros, a raíz de lo que ha sido ahora eh, eh, la pandemia, lo que ha sido el COVID, lo que ha sido el toque de queda sobre todo, eh, antes de que, de que se abriera la pausa ya eh, teníamos pautado una gran preocupación precisamente por la gran caravana que se estaba produciendo y uno ve que son personas que no son periodistas. Son personas que no trabajan en ningún medio, son personas que eh, salen por ahí, eh, eh, van a una fotocopiadora, elaboran o copian un carnet y se lo enganchan y eh, salen, como bien tú decías, a, a, a char. en esa caravana aprovechando, como ya, ya está la, la, el toque de queda, achelchar y andan con, con toda la libertad de, de andar en la calle libremente. Pero también, detrás de eso también hay personas que también son uno entiende que puedan hacer, usar esos carnet también para delinquir. Y cuando una gente anda con, con un carnet enganchado, eh, la policía no sabe eh, lo que anda en la calle, quién es periodista y quién no es periodista, pues fácilmente puede andar transitando y haciendo su fechoría a cualquier hora de la calle con la licencia que tiene un carnet de prensa, sin que nadie lo pueda molestar. En ese sentido, eh, nosotros nuevamente eh, la, eh, hicimos una, fuimos al cuartel y Hicimos la denuncia ante el general también. Con sí, la... ahí tenemos imágenes, señor director, cuando fueron en comitiva y... donde el general Alberto Ten Sí, y okay. fu fuimos, hicimos la denuncia, tanto con el general como con la, con la fiscal, dándole a conocer la situación de que la gran mayoría de las personas que andaban detrás de la policía, después del toque de queda, no eran personas que nosotros las reconocíamos, eh, como periodistas y como eh, trabajadores de, de la prensa. Eh, y procedimos entonces a entregarle un listado al general de, de quiénes son los miembros del colegio, quiénes son los miembros del colegio, y lo propio también hicimos, porque también estaban representadas las páginas, las que todo el mundo aquí eh, reconoce, nosotros reconocemos que son muchachos que son eh, eh, trabajadores, y Franklin Santos estaba también representando las páginas, y él le iba a entregar también al general y a, y a la fiscal, cuáles son las páginas que están reconocidas y que realmente hacen un trabajo eh, de prensa en San Francisco de Macorís. Eh, Tú sabes que aquí se, se, creó, se creó por Miguel Montilla, fue de la persona que motivó la creación de la página. Ellos están organizados. Entonces, sí. aparte de eso... Pero una pregunta, eh, eh, eh, déjame interrumpirte. El uh -huh. tema de las páginas, como le, le conocen los puntos los pagineros, los dueños de los medios digitales... Eh, ustedes tienen eh, ya un acercamiento, porque si Franklin llegó sí, a ese listado, sí, sí, me sí, imagino que ustedes tienen ese listado. ¿Esas personas que son los dueños y que elaboran para esas páginas, están acreditados en el sindicato? No. Una Franklin, por ejemplo, del sindicato. Ajá. Y me acompañó a mí cuando yo dirigí el eh, sindicato, me acompañó y era miembro de la directiva. Con, la, con relación a, a la acreditación de, de, de esos muchachos, déjame decirte que por lo menos cuando yo estuve en el sindicato y... Eh, le entregué a todos ellos, a todos, a todo los lo que están en la página reconocida, le entregué el formulario para que se afiliaran al sindicato. Porque son muchachos que uno sabe que están haciendo un trabajo, están haciendo una labor, y tienen ya una página que son reconocidas. Entonces, lo más, eh, esos muchachos que se están exponiendo a hacer su trabajo, en algún momento pueden tener algún tipo de problema. Correcto. Que sea con, con un delincuente, con la misma policía o con cualquier desaprensivo, que por el trabajo que ellos están haciendo. De, de labor de comunicación puedan verse envueltos en situaciones. Pero, ¿cómo uno lo defiende? Si no son miembros, si no han querido, una parte de ellos, y, y, y yo puedo dar testimonio de, de eso, no han querido afiliarse. No entiendo Francis. cuál es la razón para no querer a, a, afiliarse. Aquí. Sí, sí, dos cosas, sí, no, perdón que te dos cosas. ¿Qué respuesta le dio el general para concluir lo de la visita de ustedes? Y ahí mismo en ese punto importantísimo, hay algunos de ellos que se quejan y dicen, sé que tú no eres del sindicato, directivo del sindicato ahora mismo, sino del CDP, pero somos dos instituciones hermanas que trabajan de la mano, sindicato y colegio. Entonces, ¿qué primero la respuesta que le dio el general para el seguimiento en esta temporada de toque de queda y esos usurpadores y en el tema de las afiliaciones, hay algunos que se quedan que han mandado los certificados, las fichas llenas y que no se les ha dado respuesta. ¿Qué conocimiento tienes sobre eso? Bueno, eh, vámonos con la primera parte. Uh -huh. Después que nos reunimos con, con el general y, y también con la fiscal, el acuerdo que llegamos fue, eh, le entregamos los listados, reitero, de los miembros tanto del sindicato como del colegio, los muchachos, de, de la van, página la entrega De la página también, me imagino, porque Franklin, Representado por Franklin Santos. O sea, uh -huh. que ahí están lo que, eh, que Franklin y, y ese grupo entienden. Es, eso es. Hay dos grupos de bueno, o sea. pero en, en ese momento fue Franklin Santos que fue a representar. Ya. Yo llamé a la persona con la que conocemos, ya. que si están organizados en San Francisco como, eh, como, como página. Entonces ya. Franklin yo, fue que estuvo representando a ese grupo. Uh -huh. Y de sí. también a ella. Y entonces eh, quedamos en que cuando saliera el toque de queda, la policía iba a tener la potestad de a ese grupo de personas que andaban detrás de ellos poder interpelarlos y hacer una revisión con ellos para ver quiénes de los que estaban ahí eh, pertenecían o a la página que ya, ten, que ya se supone que tienen el listado, o al sindicato y al colegio. De no estar en esos listados, ni de la página, ni del, ni del colegio ni del sindicato, pues podrían entonces ser procesado, apresado o ser apresado. Inclusive gente que, que tengo denuncias que, que andan con carnet de, de, de Telenor y sin ser trabajadores de Telenor. entonces pueden ser apresados y ser sometidos entonces a la acción de la justicia por usurpación de funciones. Y en ese caso, inmediatamente ellos eh, apresaran o depuraran a la persona que andan ahí de, de, detrás de ellos, pues entonces no iban a, a, a, a informar a nosotros para entonces proceder ya formalmente con la querella que nosotros no podemos, sí. si no tenemos personas apresadas, pues, entonces formalizar la querella. Ese fue el acuerdo. ¿Qué hicieron con el general? Que hicimos con el general y hicimos con la fiscal. ¿La fiscal de qué, qué respuesta le dio? O sea, pues, tenemos imágenes ahí cuando ustedes también visitan a la fiscal. Eh, eh, más que ya para terminar la parte de la visita que le hicieron tanto a la fiscal, ahí vemos las imágenes, sí, como ella, también a la fiscal. Ella igual muy, muy, eh, se iba a poner en contacto con el general. ...para que el general le, le hablábamos... ...que si le entregábamos también a ella... ...de manera particular los listados, ...donde decía que no... ...que ella con el general lo conseguía... ...y estaba totalmente de acuerdo... ...con esa decisión... ...que, que se había llegado primero... ...a acuerdo con el general... ...ok... ...entonces la otra parte... ...la, otra, la otra parte... Eh, ...Raquel... Eh, ...tú sabes que... Eh, ...la directiva tiene... ...es eh, cada dos años... ...y muchas uh -huh. veces... ...dependiendo de quién esté dirigiendo... Eh, ...el sindicato... ...y también el colegio... ...pues se eh, hacen efectivas... ...lo que son las actividades... Eh, quizá los muchachos, tuvimos una, en la gestión pasada, fue una gestión que la eh, dirigía Ramón García, pero fue una gestión que fue una España boba, una gestión yeah. que, que pasó sin pena y sin gloria, como uno dice, y entonces ya iba a depender de la voluntad que, que tuviera esa directiva para que eh, los muchachos, que aquí en San Francisco de Macoría hay bastantes eh, personas que califican para estar en el sindicato, Quizá entonces, como eh, las actividades que hacían no eran tan frecuentes, quizá entonces recibían los formularios y los dejaban ahí. Porque también después que, que el muchacho entrega los formularios, aquí se acostumbra a que esos formularios o esas personas que llenan el formulario y que quieren ser miembros del sindicato, se convoca a una asamblea de todos los miembros del sindicato y se somete entonces a consideración. Porque hay personas que quizá yo no conozco, pero quizá otros sí lo, lo conozcan, y Exacto. aunque, quizá, y aunque porque, quizá tengan, tengan eh, eh, la, eh, hay, hayan llenado el formulario, pero si va y son personas que uno que sabe que no califican, porque riñen con, con las o son gente que realmente lo llenaron, pero que eh, no están... Sí, ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer principalmente al sindicato? Porque ya el colegio, eh, ya un poquito más eh, delicado, sí. porque ya tú tienes que ser egresado de la escuela... De periodismo de una universidad reconocida Bueno, para lo, los requisitos Para el sindicato es primero eh, Trabajar al servicio O, o, o trabajando en medio de, de, de comunicación de prensa El camarógrafo, tiene un, un noticiario De aquí de Telenor, todos los camarógrafos Que trabajan ahí pueden ser parte de, de, de, Del sindicato, la gente que está editando Todo lo que está relacionado Con que tenga que ver Con, con, ese, con ese programa Pueden ser, hasta los choferes Inclusive, mensajeros ¿Sí? Todos los lo relacionados con el ejercicio eh, periódico pueden el ser miembros de, de, del sindicato. Y entonces lo que se le exige es que eh, eh, en el formulario, eh, aparte de eso, eh, una foto de, de ellos eh, dos por dos, una comunicación por parte de quien dirige el, el, medio. el medio, reafirmando que sí, que son eh, diciendo la función que tiene. Si es camarógrafo, si es editor, si es chofer, porque en el carnet tiene que estar Cuál es la función que realiza y para el medio que trabaja. Correcto. Y entonces, eh, es, eh, el tiempo que tienen de eh, laborando como eh, al servicio de la prensa. O sea, son una serie de requisitos que son normales, que hay que llenar y que sí. no sé cuál es la razón de por qué eh, hay tanta dificultad eh, eh, eh, en que sí. puedan entrar los muchachos. Eso, exactamente. Pero Eso Freddy, Freddy, Freddy Rodríguez, que que está ahora dirigiendo. Freddy, el, caramba, debimos de inventar producción también ahora. Dirigiendo a el sindicato. Sí. Hemos hablado con él. Le hemos prestado la, la inquietud, se veía en el mismo cuartel, algunos de los muchachos le decían Freddy, nosotros queremos que eh, entrar al sindicato ahora a raíz de esta situación, y Freddy le dijo que sí, que le iba a entregar el formulario, porque okay. nosotros, tan, el, en el ánimo del sindicato, no está coartar la, la, la, el derecho que tienen todas las personas. No, porque un beneficio para el mismo sindicato, Así es. porque el sindicato eso le da vigencia, eso le da eh, quizás también eh, una renovación. De la nueva generación, por ejemplo, estos tiempos digitales, eh, sí. por ejemplo, nosotros pertenecemos a la era análoga, estos muchachos pertenecen a la era eh, digital, Así HD, es. mira ahora cómo ahora la comunicación se hace, mira cómo está Raquel y, y Veloz, sí. que es eh, eh, online. Entonces, esa nueva generación, sí. nuevos... es importante involucrarla con el sindicato y con ah. el mismo CDP. E inclusive involucrarla para darle... Eh, eh cursos de capacitación, cursos de formación, para Correcto. que puedan demorar, Para guiarlos. Inclusive su trabajo, en términos de, de, de servicio que hacen, que la mayoría de ellos lo hacen de manera empírica, se ven con una cámara, tienen la, un canal, tú lo bajas de, de manera independiente, pero muchas veces entonces no tienen los criterios de cómo hacer el trabajo, aunque se hagan las cosas. Sí, porque realmente... Pero mucho... en ese, en ese sí, mismo sí. contexto, Francis, uh -huh. que de hecho esa era mi pregunta, que, uh -huh. que bien que tocaron el tema actualmente, o en mayor proporción, ahora se está destacando mucho lo que es el periodismo ciudadano, a pesar de que siempre ha existido. Entonces, en ese tenor educacional de parte de ustedes, tanto como el Colegio Dominicano de Periodistas y el mismo sindicato, me sorprende mucho no ver un flujo de comunicación de parte de ustedes como entidad. O sea, yo nunca he visto anuncio de, de talleres, de capacitaciones. Me sorprende mucho. Y usted toca el tema. Entonces, ¿por qué es que no existe o al menos no se da a reducir ese flujo comunicacional? Mira, nosotros en, eh, en ese sentido ahora, yo eh, eh, asumí el año pasado la dirección del, del colegio y en las actividades que teníamos programadas con motivo de día de periodista para el 5 este de abril, que no se pudieron realizar, estaban actividades de capacitación. Y en otros momentos también hemos hablado con los muchachos de la página, eh, con los que están reconocidos, con los que tenemos nosotros contacto que, eh, y que hacemos actividades en, inclusive en conjunto, y estamos trabajando de manera mancomunada eh, Le hemos propuesto a ellos, como colegio, hacer que nos den cuáles son las debilidades que tienen sus miembros, porque ellos, ellos se conocen entre todos, para también con ellos hacer actividades que puedan eh, ayudar con la formación y la capacitación y que puedan mejorar eh, su trabajo con un es, eh, estilo periodístico que a ellos le va a fortalecer, pero también al ejercicio, pero también a la población. correcto Y entonces no hemos tenido respuesta por parte de, de, de, de los muchachos, pero siempre por parte del colegio tenemos las puertas abiertas para coordinar con ellos la actividad, que ellos entiendan y le hemos hecho propuestas de, de, de, de actividades de, de, de, de fotografía, para redacción. Eh, de, de, Principalmente de redacción, de redacción. Hace, hace falta mucho aquí sí. en, y entonces, en los medios. Y entonces uno lo hace la propuesta, pero son ellos que, que, que están organizados que tienen que, que decir, inclusive, pues puesto fechas y cosas. Ojalá, ojalá Franklin Santos, que de franco ojalá que no esté viendo, pero eh, ya luego eh, quizás podamos hacer un programa un poquito más extenso, eh, lo podemos hacer virtual... ...porque nos gustaría escuchar la opinión de ellos... ...en el caso de, de Franky... ...como usted dice, representa una parte... ...de los propietarios de la .com, ...de los pagineros o dueños de medios digitales... ...para verle por qué... ...también ellos no hacen un acercamiento... ...porque real y efectivamente... ...quienes están colegiados... El, ...propiamente el Colegio Dominicano Periodista... ...y el que está como sindicato... ...es el Sindicato Nacional del Trabajo de la Prensa... ...obviamente... ...de una forma u otra tiene que haber un acercamiento. Y si ya de parte de ambas instituciones lo ha visto, Está tiene bien. que haber una respuesta. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ya mismo, eh, me estoy comunicando con Freddy para que eh, las personas que trabajan en este espacio eh, hagan un acercamiento. Una vez eh, se intentó, pero no sé qué pasó, no hubo respuesta, porque también es eso, eh, Freddy. que, que, que, que, que Como que no, que no quieren dejar entrar gente nueva, sangre nueva. Bueno, Yo espero que Freddy ahora... Freddy. Freddy, Freddy, sí, Freddy claro. eh, está bien, yo me voy a encargar, porque sí. yo también soy miembro del sindicato, que sea de colegio, también soy miembro del sindicato. Yo creo y que si sería siempre, bueno, sería bueno, bueno estado, Freddy, siempre he estado interesado. Sería bueno que haga una convocatoria y yo me voy a, a comunicar con los ejecutivos, con el compadre Julio Vargas, con Eugenio Vargas, eh, con la gente de prensa, para hacer un levantamiento y que se acredite a los medios y no solamente a los de prensa, sino también a los que tenemos programas independientes, porque... Por ejemplo, yo tengo camarógrafos, tengo editores, tengo gente que trabaja y, y, y sería bueno. Entonces creo que ahora es el momento y por eso quisimos hacer bueno, el programa para que haya una comunicación más efectiva entre comunicadores, porque la prensa eh, y, lo, y los periodistas son comunicadores también. Nosotros en ese sentido estamos hemos estado siempre abiertos, yo en, en lo particular, inclusive en, en un momento nos acercamos a Pedro Fernández para que fuera el enlace entre el sindicato y el colegio y la gente de Telenor. O sea, nosotros siempre le hemos buscado la, la, la manera, porque la verdad que es una gran preocupación ver cómo tantos eh, muchachos eh, que andan trabajando en las calles, que se andan exponiendo, va y le pasa algo, sí. con la misma policía, con, un, con una persona, que, con un delincuente, y entonces nosotros lo único que podemos hacer con ellos es solidarizarnos, sí, porque sí, no podemos sí. asumir la defensa de ellos, en este caso el sindicato, que es quien asume esa responsabilidad con el equipo de abogados que tenemos dentro del colegio, asumir y llevar una, una defensa legal con estos para retiro y todo, todo se eso exponiendo permanentemente en las calles y también este, bueno, el medio de trabajo. Muy bueno que apuntas eso y quiero que haga énfasis en cuáles son los beneficios que tiene un agremiado, ya sea colegiado en el CDP o en el sindicato? Brevemente, los beneficios para que esos compañeros se motiven a participar y qué seguimiento le estamos dando a los egresados de las universidades para motivarlos para que entren al colegio de periodistas. Mira, lo, los beneficios que se reciben son bastantes. Nosotros ahora tenemos, tenemos dentro del colegio hacer, por ejemplo, reuniones con los dueños de, de, de medios, en este caso de televisión y con los productores, para que los muchachos que tenemos desempleados y que son egresados, ver cómo se van involucrando, se da participación en, en los programas de televisión y en los programas de radio. Eh, tenemos, bueno, ahora ya nuevamente se está reactivando lo que es eh, eh, la parte de los beneficios en torno de seguro médico, por ejemplo. ¿A través se están, del IPPP? Sí, a través del IPPP. Se están eh, haciendo diligencia para, para planes de vivienda. Eh, tenemos planes de pensiones, cuando ya están un poquito, ya en edad de ser retirados, para meter un plan de pensiones, que esté que peleándolo permanentemente, porque cada vez que cambia un gobierno, hay que nuevamente comenzar a, a, a, a comenzar a de nuevo. Aquí pero, en la provincia ha habido beneficiarios. Sí, sí, aquí, aquí ha habido El, muchos Sí, sí, sí, yo conozco de periodistas pensionados. Aquí en bastante, San Francisco de Macorís, sí. y son de los beneficios. Igual cuando uno ve de, los, de los miembros tiene, ya decía, problemas... Eh, pero el ejercicio de sus funciones, pues también nosotros vamos y, y acudimos a ellos, no importa el problema que sea. Si tienen problemas con su empleador, que a veces no le dan quizás las la prestaciones que le corresponden con el tiempo que tienen trabajando en tal institución y a veces lo quieren despachar sin darle sus beneficios, pues también el, el sindicato, también con el equipo de abogados, pues también le ayuda a, a conciliar entre el empleador y, y, y, y, el, y entre la empresa y el, y el empleado para que también salga... Se, eh, sea amigable el acuerdo que salga sin tener que haber eh, mayores tropiezos. O sea, que son múltiples los beneficios, que, aparte también de la capacitación, aparte claro. eh, hay capacitaciones que son locales, internacionales, eh, de, de, de, internacionales de, de formación. O sea, que son bastantes los beneficios que reciben los... Bueno, ahora mismo te, tenemos una, tenemos unas una becas, y vamos a rifarla, la que nos tocaron a San Francisco de Macorís, que fueron cuatro. Esta semana va a haber una rifa entre los que están interesados para seguirse capacitando, una beca totalmente gratuita. Entonces, eh, tenemos diferentes facilidades, desde la protección hasta la capacitación y actividades sociales que también realizamos, eh, entre otras actividades. Bueno, de verdad que ha sido muy provechoso. Esperemos mantenernos en contacto para. Eh, Finalmente, eh, ajá, eh, quiero sí, agregar, gracias. cuando estuvimos hablando con el general uh -huh. y la fiscal. Nosotros eh, hay una preocupación que igual queremos eh, alternar y es con relación a la presentación de los presos eh, en el cuartel. Y hablábamos con uno de, de, de la página, que hay gente, que inclusive hay, me dicen que hay gente de la página, hay mismo de la gente de la policía, que van y le exigen a, a, a la policía que le presente la persona que cae en preso. En ese sentido también es eh, eh, eh, un poco delicado, porque eso es ilegal. Y le Totalmente. hemos dicho a, a los muchachos de la empresa que cuando tú pasas un video a una persona que todavía no ha sido eh, sentenciada a través de un, de un jurado contradictorio, puede correr el riesgo de que puedan demandar la empresa y demandar el programa, porque eso es ilegal y está protegido por las leyes y la construcción de este país. Entonces es una forma de que ellos también se cuiden. Y eso, eh, tenemos dos casos de personas vinculadas inclusive aquí en, en Telenor, que han sido presentadas de manera equivocada o confundida de escenario y ya ante la población, ante la sociedad que lo está viendo, pues ya son condenados. Aquí hubo un, un muchacho, sobrino de un camarógrafo de aquí, que eh, lo sacaron, le dieron golpe para obligarlo a que dijera que se había robado su propio motor y cuando salió a la luz pública lo botaron del liceo, trabajaba en una, una frutería, lo botaron del trabajo en el barrio, donde vivía, ya estaba todo el mundo que era un ladrón de motores, y su, y su padre que estaban fuera del país, también dejaron de ayudarlo porque ya, ya, ya era un delincuente. Cuando fue a la fiscalía le dijo no, mira, a mí me dieron estos palos y presentó los palos que le dieron para obligarlo a que dijera que ese era un buen motor, y ya no me lo soltaron. Entonces, mira cómo tenía este, ese condenado ante la, ante la, la, la, la opinión pública la ante la, y la sociedad ya con una tacha de ladrón sin estudiar, sin trabajo y desahuciado por la familia y por la gente. ¿A qué lo, a qué lo están empujando. Imagine, a, que, nadie a, que sea, a que sea ladrón. Sí, eso, esas son de las cosas que hay que tomar en cuenta y que son beneficiosas para todo <coughs> aquel que de una forma u otra está aglomerado con los con profesionales que tienen ya la experiencia y el conocimiento. Francis, nosotros queremos agradecerte por haber eh, aceptado nuestra invitación y traernos estas informaciones. Y qué bueno este acercamiento que continúe para eh, que esas personas que todavía no son parte del sindicato o del colegio y que tienen la preparación, pues lo puedan hacer.